Ahora, por la economía, prácticamente se justifica todo. Incluso las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes, incluso los ve necesarios. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a, a que somos masoquistas, a que somos conformistas o a que somos responsables? No, Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo.